Hola, mi nombre es Jaime Altamirano de Cuidartusalud.com Soy médico endocrinólogo y me especializo en ayudar a hombres y mujeres a combatir ese incómodo, fastidioso y, pelig y peligrosa enfermedad de la diabetes. En este nuevo video te voy a comentar sobre cuatro remedios naturales para curar la diabetes ¿ok? si estás buscando unos remedios naturales para curar la diabetes estos eh, remedios que te voy a recomendar son muy pero muy eficaces empecemos remedio número uno la canela la canela es un producto natural que lo podemos encontrar todos en nuestra alacena, en nuestra cocina ¿no? ¿no? Cada vez que hacemos un postre, vamos a encontrar, eh, utilizamos la canela para darle un poco de sabor. Esta especie ayuda a la producción de insulina y baja los niveles de azúcar. Úsala todo lo que puedas. En té, bebidas, incluso consúmela directamente, una cucharadita durante 40 días. Remedio natural número 2. El sol. Sí, el sol. Si el día está despejado y está lleno de sol, aprovechalo. El sol está ligado al correcto funcionamiento de la vitamina D en el organismo, lo que a su vez ayuda a producir más insulina. ¿Quién iba a pensar que el sol iba a ser uno de los remedios naturales para eliminar la diabetes? Entonces, ponte las pilas. Si hay un día despejado, sal al parque con tu familia, anda a la playa, sal a caminar bajo el sol. Este sol te va a ayudar a eliminar y a curarte de la diabetes. Así que, mucho ojo, aprovecha estos remedios naturales que te estoy dando. Antes de continuar... Quería comentarte que junto a un grupo de profesionales hemos creado un reporte llamado Diabetes. Controla el azúcar en la sangre con suplementos nutricionales naturales. ¿Okay? Y en esta oportunidad te lo quiero dar totalmente gratis por estar en mi canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página www.cuidartusalud.com slash diabetes te repito, www.cuidartusalud.com slash diabetes. ¿Ok? Te voy a dejar esta dirección abajo de este video para que simplemente le des clic y te lleve directamente a la página donde vas a poder descargar ese reporte totalmente gratis con los productos naturales que tú necesitas para controlar y eliminar la diabetes para siempre. Adicionalmente quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube para que cada vez que suba un nuevo video YouTube te notifique. Lo único que tienes que hacer es ingresar acá abajo en la parte inferior derecha, acá vas a ver mi fotito, dale clic a la foto y le das clic en suscribirte y luego le das clic en la campanita. Cada vez que yo suba un nuevo video de cómo eliminar la diabetes, YouTube te va a avisar, y tú estás al día de lo último en las noticias sobre cómo eliminar la diabetes. Remedio número 3. El aloe vera. El aloe vera se encuentra en la sábila, ¿ok? Es fácil de conseguir la sábila. Lo puedes encontrar en los naturistas, en las hierberas, en el mercado, ¿ok? Entre sus incontables beneficios de la sábila, el aloe vera puede ayudar a combatir la diabetes por su contenido de fitoesteroles, que tienen propiedades antiglucémicas, algo especialmente beneficioso para quienes padecen de diabetes tipo 2. La mejor forma de usar esta planta mágica es bebiéndola. Prepárate, ¿ok? Un jugo, ok, junta de repente piña con sábila, sácale todo eh, este, este gel que tiene dentro, ok, partes la sábila por los costados, sacas el gel, lo combinas con de repente con piña o con papaya, te haces un jugo, así no lo licúes tanto, y simplemente tómalo todas las mañanas en ayunas y vas a ver cómo te ayuda a eliminar la diabetes remedio número 4 hojas de curry masticar estas hojas es una forma tradicional y confiable de reducir los síntomas de la diabetes gracias a su efecto que impide que los almidones se conviertan en azúcares simples como la glucosa es que esta hoja puede ayudar a los pacientes con diabetes. También contribuye a reducir los niveles de colesterol y la obesidad, lo que la convierte en un potente preventivo, así como un óptimo remedio natural contra la diabetes. ¿Te gustó la información que acabo de compartir contigo? Espero que sí. Si es así, te invito a que le des me gusta en la parte de este video, dedito arriba en la manito, va a ser una manito, simplemente le das clic en me gusta, o déjame un comentario en la parte de abajo, o si puedes, comparte este video para que otras personas que necesitan curarse sobre diabetes, eh, los puedas ayudar. Lo más importante es que puedas tener una interacción, lo que quiero saber yo, es que existen personas que están interesadas en que yo siga subiendo nuevos videos. Si le das me gusta, te suscribes, me dejas un comentario, voy a saber y me vas a motivar a que yo siga subiendo nuevos videos. ¿okay? Entonces eh, interactúa con este video. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. En la parte inferior derecha simplemente dale clic a la carita. Dale click a suscribirte y dale click a la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te avise y te notifique de un nuevo tema y que puedas aprender cómo eliminar la diabetes. Si quieres contactarte conmigo, te invito a que me dejes un comentario en la parte de abajo del video o me sigas en las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus. Me puedes buscar como Curando tu diabetes @gmail. En la parte de abajo te dejo mi igual mi correo. ¿okay? Eh, acá le he colocado diabetes@gmail.com, Así me puedes escribir y mandar un mensaje si tienes alguna duda o consulta. Para finalizar, recuerda que quiero, eh, estoy regalando un reporte gratuito. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo va a estar este reporte. Así que si te interesa tenerlo gratis, de, ingresa de una vez. El reporte es diabetes, controla el azúcar en la sangre con suplementos nutricionales na naturales. Simplemente ingresa a www.cuidartusalud.com slash diabetes. Te voy a dejar este enlace abajo de este video, es totalmente gratuito, no sé hasta cuándo. Así que ingresa ahora mismo, simplemente le das clic al enlace que te dejo abajo de este video y te va a llevar directamente a la página donde vas a poder descargarlo. Me despido y no te olvides de suscribirte en mi canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Muchos éxitos!